Bueno, pues vamos a, vamos a hablar un poco de, de geometría, que sé que teníais dudas. Uh -huh, y, vale. y bueno, pues preguntarme las dudas. Que yo sé que... ¿Os acordáis de, de dónde venía el nombre de, de geometría? ¿Por qué se llama así? Pues yo la verdad que no. No, no, yo tampoco. No. no, pues mira, geometría viene de geo, que es tierra, y metría, que es medir. Viene del griego. Ah, sí. Entonces, desde muchos años, desde hace muchos años, la gente se, se ha calentado mucho la cabeza con, con medir la tierra, hacer, hacer mapas. Y bueno, pues desarrollaron una ciencia que, con lo que estamos ahora pasándonoslo también en clase, sí, sí. que sirve para eso, básicamente. Al final es el estudio de las figuras y las relaciones entre ellas en, en, en el plano, en el espacio. Y dentro de eso está la trigonometría. ¿Os acordáis de qué es la trigonometría? Eso sí que me lo, sí que lo tenéis que saber. Porque primero contesté? Este. Bueno, pues se da de... la vamos a ¿Qué es? ¿Perdona? Medida de... Acércate un poco más el teléfono, que no se te oye muy bien. Será medir, ¿No? Trigonometría, claro. ¿Medir? ¿Qué, qué, qué medimos? Eh, An... Medir. Medir. Tri... An... Medir. Gu... Los triángulos. ¡Eso es! Un positivo. Un positivo. Ah, no, no, no, muy no, no, no, muy bien. Positivo. A ver, Sonia, ¿tú qué te ríes tanto? ¿Te, te acuerdas de lo que era el, el seno? Que, se positivo, que me parece muy bien. Ah, está muy Se bien, está muy bien. bien. Me, gusta, me gusta que tomes interés. ¿Te acuerdas de lo que era el seno de un ángulo? Ay, pues, pues la verdad que no. Pues te lo cuento. En, en un triángulo. En un triángulo rectángulo, que es al final el que tiene un ángulo recto, que sería. A ver, así lo vemos mejor. Este ángulo de aquí, pues, si hacemos un triángulo, sí, sí. a ver si lo podéis ver. No, sé, si lo que es un triángulo recto lo tengo claro. Pues el ángulo de aquí abajo, el seno sería el cateto opuesto, que es el lado que está al otro lado del ángulo, dividido entre la hipotenusa, que es el lado más largo del triángulo. Claro, claro. ¿Y el coseno? ¿Os acordáis del coseno? Pues que estamos un poco verdes. Yo hace bastante tiempo que lo estudié esto ya. Bueno, no, no pasa nada. Lo recordamos ahora, enseguida, si no hay ningún problema. Pues el coseno sería el lado que está al lado del ángulo, el cateto que está al lado del ángulo, dividido entre la hipotenusa, que es el lado más largo. Qué interesante esto de los triángulos, ¿eh? Sí, sí. Es sí. Eso Es que es muy bonito esto. Pues bueno, si, si os ha quedado algo claro, eso que hemos ganado. ¿Y queréis preguntarme alguna cosita? Yo lo tenía olvidado, yo lo tenía muy olvidado eso. Mira, una, otra curiosidad de los ángulos. ¿Sabéis por qué se miden en el sistema sexagesimal? Que una vuelta entera son 360 grados. ¿Eso ¿Os acordáis? Un ángulo recto son 90. ¿Y por qué nadie se eligió un sistema basado en, en el 60? Pues no tengo ni idea. Eso sí que no lo sé yo. De ¿por 360? ¿No sería más fácil que fueran 400? No sé, ¿100 por 4? ¿400? Porque, porque son 3 a 1 Pero eso es 90 por 4. ¿Por qué se miden las horas? Porque una hora tiene 60 minutos. ¿No? Pues sí, la verdad que sí. Pues porque se puede dividir el en 60 entre los primeros números que hay. Se puede dividir entre 2, entre 3, entre 4, entre 5, entre 6. Ah, pues. Se puede dividir entre 10, entonces es muy fácil hacer partes enteras de, del número, entre 100 es más complicado. Pues muy interesante, no lo sabía yo eso. Sí, sí, yo tampoco. Pues venga, otro día seguimos más, vamos a vamos a darle a las ciganas que el día de Navidad ya está bien. Muchas <risa> gracias a las dos por vuestra colaboración no hemos ganado pero muchas gracias Vamos a venga gracias hasta luego adiós hasta luego